Hola, mi nombre es Brenda Casas, soy una prestamista de préstamos hipotecarios y si eres un trabajador de casino y estás interesado en comprar una casa, tengo el programa perfecto para ti. Si calificas, puedes recibir hasta $20,000 dólares para el enganche y los costos de cierre. Mi equipo y yo hemos ayudado a cientos de familias con este maravilloso programa y también me encantaría ayudarte a ti. Estamos ofreciendo un avalúo gratis hasta $500 si compras con nosotros en los próximos 60 días. Llámame o envíame un mensaje de texto al 702-499-6556.